Cada día recibo el mismo mensaje, por todos lados. En mis redes sociales. ¿El curso de inglés RAIO de Calanders funciona o es una estafa? ¿Es real o es falso? Y en este vídeo, quiero que descubras eso por tu cuenta. Nada mejor para aclarar tus dudas que escuchar los testimonios de los propios alumnos del curso. Veamos qué opinan los alumnos del curso de inglés de Calanders. I'm improving a lot with your program. My greatest obstacle is my poor memory. And this moment, at this moment, I'm happy because Rios exercises are excellent for me. My name is Laura. I am 29. I am from Argentina. I like read, walk, go out with my friends, and my dog. I have the people. He is really strong and sweet. It's been three months since I've been learning with Rayo, and I just want to say thanks. Thanks for making me feel a whole lot better on the learning process because I had never felt that. Bad. I felt learning English was like a bargain. I tried to study English and Korean as well, but it was just only grammar, and grammar, and no grammar. And I couldn't speak English, you know? And that was what I wanted. But I don't feel that with Gaio and what I found is my knowing because I don't enjoy English. I want to learn or improve my English for, for traveling. This program is really fun and interesting. the program is helpful, Oof. you cannot imagine how helpful it is for the Spanish speaker. I want to do the offer, exam like offer, and um, yeah, for my life, for learn for other other languages, so I'm so happy, I'm so excited when I do the program. Well, I like so much your program, I'm so happy. So. The coach is explaining fantastic and the support person are very, very friendly. In this moment I am grateful for you, Carla, because your program is really, really very good, very effective. Thank you, Kirk. You're so the best coach in the world. Thank you. Ahora que puede ver que el curso de inglés de Calanders realmente funciona, vea cómo comprarlo con seguridad para no caer en una estafa. Irás en la descripción o en el primer comentario de este vídeo. Harás clic en el enlace de la página web oficial del curso de inglés de calendars. Luego desplaza el ratón y haz clic en el botón verde para ser dirigido a la página de pago. A continuación, pase el ratón hacia abajo y rellene los datos necesarios. Elija la forma de pago y finalice la compra. Enhorabuena, ya puedes empezar a aprender inglés. Atención. No compre el curso en otro sitio que no sea el sitio oficial del curso de inglés de calendars. Muchísimas gracias por tomar tu tiempo y ver este vídeo. Lo aprecio mucho. Si te gustó el vídeo, por favor regálanos un like al vídeo. Los likes ayudan mucho para que este vídeo alcance más personas que quieran comprar el curso del inglés Calendars. Muchas gracias.